Muy buenas amigos vengadores y vengadoras, bienvenidos a Toxic Game Channel Quisiera eh, comenzar este vídeo de opiniones cortas con... ¿Vais a jugar a Tommy Gert? Es más, ¿os lo vais a comprar? No sé si os habéis dado cuenta, pero la guerra de Ucrania parece que no va a terminar, de hecho se está... Eh, el gobierno ruso se está preparando para... ...una guerra que pueda llegar hasta el 2026... ...con todo lo que ello implica... ...tanto económicamente para Europa... ...como para Estados Unidos... ...Sudamérica, etcétera... Atomic Her es un juego soviético... ...es un juego que han hecho unos soviéticos... ...seguramente un gran juego... ...pero la pregunta aquí es... ...¿te vas a comprar... Un juego con el que seguramente vayan a financiarse armas para contra un pueblo ya bastante tocado, como es además con la poca vergüenza de que tiene el propio juego, no porque Atomic Heart eh, dice que vive en una especie de ucroíno ucroíno o algo así. Eh, haciendo alusión a la propia Ucrania esto ni lo ha cambiado todavía ni, ni nada eh, por lo demás eh, volvemos a estar ante un Fair Person Shooter eh, como podría ser pues, un Dead Island como podría ser eh, un Back Road en fin no estoy quitándole el al juego, me parece el juego increíble pero desde luego si eh, hay que equilibrarse en un lado de la balanza no puedo estar a favor de Rusia y desde luego mucho menos y aunque me lo pongan gratuitamente en el Game Pass eh, jugarlo o sea me costaría mucho jugarlo o, o simplemente para probarlo seguramente pues sí, pero comprarlo eso no no, no tengo pensado comprar este juego, lo tengo totalmente anulado de, de, de, de mi lista de juegos eh, y lo siento por los creadores y todos los que con su buena fe han hecho este juego pero también tienes que comprender que la situación obliga a, a ponerte en un lado de la balanza, es algo que el propio estado de Rusia ha obligado a todo el mundo si es estáis con nosotros estáis contra nosotros eh, bueno pues eh, en contra en contra, váyase usted y, y en fin y búsquese una vida más tranquila y mejor no sé qué es lo que pensáis ustedes sobre este juego que por supuesto no estoy diciendo que, lo, que el juego sea malo aunque tampoco me pinta de que fue, sea el, el mejor pero igualmente, no sé en vuestras manos está compraros un juego lleno de sangre manchado de sangre o no y este juego, por desgracia está manchado de sangre espero y deseo que salga el Stalker el 2, que es Ceci, sí, me lo voy a comprar, ya que por lo menos el dinero que, que recaude irá para las familias y para para remontar Ucrania, el momento en el que se pare la guerra pues reconstruirla no hay más remedio Así que Atomic Heart, que te foquen, que te foquen mil veces, duro, mal y sin lubricante. Nos vemos en otro programa, en otra opinión corta. Hasta la próxima amigos. Con ustedes el vengador tóxico. A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡Kimochi! Oh, ¡One primer win! Perfect! ¡Oh! ¡Qué felicidad! No lo puedo creer! I can't breathe! But One I'm player happy. Win. I can't breathe, but I'm happy. fire Oh shit. This is This is the devil herself.